No, y yeah. el lo en sí, no soy cadenas Hoy quiero decirte que te amo Y aunque tú no me creas pero ya lo sabe la gente que me rodea Tú eres mi luna, eres mi estrella, eres lo más lindo que existe en la tierra Princesa la cual le construiré Un castillo de amor Siente que te viene por primera vez Quédate dentro, dentro de mi corazón Oye Sandy, tú eres mi estrella Favorita que decidas Alumbrar otro cielo Si te veo con alguien más Yo siento celo Porque el amor que te obre a ti es Quieres Que sea mentira Y que tú conmigo quieres pasar el resto de tu día Si tú no estuvieras en mi vida Tampoco no existiera esta melodía de amor por ti Estaré para ti Mientras tú estés para mí Vente gusto a mí Tengo algo lindo para ti Días hermosos y una noche de aventura Vamos a vivir No hay nadie como tú, tú, tú Solamente que sepas, por más que pase el tiempo, tú siempre serás mi princesa, o su cadena. Tú eres una princesa a la cual le construiré un castillo de amor. Siente que te mire por primera vez, quédate dentro, dentro de mi corazón. Hoy esa Sandy, tú eres mi estrella favorita. Yo siento celo porque el amor que te ofrezco a ti es amor verdadero. Oh, dime que me quieres aunque sea mentira y que tú conmigo quieres pasar el resto de tus días. Si tú no estuvieras en mi vida tampoco no existiera esta melodía de amor por ti estaré para ti mientras tú vences para mí, vete gusta a mí, tengo algo lindo para ti, días hermosos y unas noches de aventura vamos a vivir no hay nadie como tú tú tú solamente eres tú tú tú solamente eres tú no hay nadie como tú tú tú eres tú, tú, tú, solamente eres tú, solamente eres tú, solamente eres tú, tú, ya sabes, no hay nadie como tú, baby, tú eres la mejor, Esa canción la canción escribí solamente para ti, mi amor.